Martina, soy un niño millonario y te he regalado este coche ¡Dios! ¡Hoy me voy a traer mucho dinero! ¡Mil malditos euros! ¡Qué auténtica locura, tío! ¡Yo también quiero! Y es que ahora mismo, en la puerta de casa, ¿quién está? ¡El, el, el niño millonario! A ver, ¿qué es lo que pasa hoy? Venga, a bajar pobres, te espero ¡Pobres por la cara, ¿sabes? Que seguro que nos va a dar algo super, mega, ultra toncho porque tiene mucho dinero. ¿Qué pasa, pobre? Se echaba de menos. Hola, tío, ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh? ¿Cómo te llamabas? Fernando. Eh, ¿Fernando es de los juegos, eh, Sí, colgando, no. A ver, sí. Fernando. ¿Y eh, esa gorrita? Está guapa, ¿no? Esa gorrita. Eh, esa vale ¿Cuánto cero. vale esa gorra? Pobre, que te la regale. Eh. Si eso no vale nada. Esto vale nada. Vale. Hombre, y harta moda, yo creo a que no. A ver, harta moda. Marca harta moda. Harta moda, primera línea de descripción. ¿Quieres la gorra, pobre? Probártela. Eh, pues no estaría mal, ¿cuánto cuesta esta gorra? Más de mil euros Y a de... oh, lo olololol, lo, lo, lo, lo escuché 100% O sea, real A ver, Iker, ¿a qué has venido, por favor? A conocer a Martín Vale, has venido a conocer a Martina, como ya viniste el otro día y que no te quiero presentar a Martina porque básicamente no quiero que se enamore de un chico por dinero Pero a ver, Arta, yo tengo muchas joyas, perlas y todo te voy a gustar yo a Martina y no al pobre de Sergi ¿Poco? Vale, bueno, el caso es que yo lo siento, Iker, pero yo no quiero que mi hermana de 11 años se enamore por ti solamente por tu dinero, ¿vale? Yo lo siento muchísimo Sí, a ver, pero... tendrás que currártelo un poco, hacerle cosillas, tendrás... ir hablando con ella, eh, claro y y ya está vale lo, lo, lo siento muchísimo ¿eh? tú qué es lo que quieres a ver qué es lo que quiero a ver uh, mira uh, un coche tú cuántos coches tienes muchos os pues, lleva al garaje de mi casa vale Ahí garaje? tengo todos los coches al garaje de su casa al garaje de su casa o sea nos vas a invitar a donde tu padre tiene todos sus coches millonarios sí eh, vale pues escúchame voy a preguntarle una cosa a Martina y ahora ahora, ahora bajamos vale Y ya si puedes prepararnos a tu chofer que sea para que nos lleve, estaría bastante, bastante bien, ¿vale? Para sentir un poco de lujo, ¿vale? Vale, pobres, espera aquí. Vale, venga. Ah, no, sí. eh, ahora venimos. Es, es maldita mente consciente, maldita consciente de que vamos a irnos al garaje de su maldita casa. creo que ese garaje debe ser como el de Cristiano Ronaldo, como el de Messi, pero debe tener miles y miles de coches. Qué guapísimo. Vamos a preguntarle a Martina, ¿qué haría si de repente viniese Iker con muchísimo, pero con muchísimo, muchísimo dinero para ofrecerla? Porque yo creo que Martina, si viene Iker con todas las joyas y todas las perlas, Martina 100% le va a hacer. Por el fijarlo, dinero. Con claro, ahí está la cosa, entonces yo no quiero educar a mi hermana para que solamente se vaya a chicos con dinero porque trae muchos problemas ¡Madre mía, Martina, qué locura lo que acabo de pasar! ¡Qué absoluta, auténtica locura! Martina, yo lo único que te voy a preguntar es, ¿qué es lo que tú harías si ahora mismo viene un niño millonario con 50.000 euros en efectivo y te los da y te dice Oye, Martina, ¿tú por este dinero saldrías conmigo? O sea, ¿serías su novia por 50.000 euros? Hombre, claro. Claro que sí. Claro que sí. Un niño con dinerito que me compre mis caprichos, cosa que tú no haces. Pero a ver, Martina, yo porque soy un buen hermano y simplemente. Bueno, un poco sí, ratilla, es un poco ratoncito, eh, pero ratoncito. Pero sí, Martina. Mira qué guapa vas. Toda esta ropa te la compro yo. ¿De dónde Mentira. sale esa ropa? ¡De mi bolsillo! Mentira. ¡De aquí! ¡De aquí sale Mentira. todo! Ya. No hay dinero, pero escúchame. Real, ahora en al 100%. Que sí que saldría con él, que me compre cositas. Con dinero me lo lleva al centro comercial y vamos, me compra todas las tiendas. Bueno, un coche o un avión. Sí, ¿o? Pues sí, un coche me encantaría, pero prefiero un mercantero. Bueno, mira, bueno, Martina dejar de A mí me gustaría un coche sin techo. Bueno, no pasa nada, Ya tenemos toda la respuesta. Vámonos de aquí. Adiós, adiós. Vamos. Vamos a ver si está Iker y está su chofer Hola Iker Vamos, ahora es un cochecito Yes, Nacar Menudo cochecito, ¿no? Para su chofer Hola chicos, pasad Cuidado Nacar X, como manches algo Hola, buenos días Cuidado Mira, mira, mira esto Mira que guapo Chafer va, dar a casa Vale, Vamos a ver si esto es totalmente, ¿verdad? Porque yo ahora mismo estoy Vale, no, sí, perfecto. estamos grabando básicamente Y que, bueno, a eh, ver, por temas de prometida eh, Absolutamente todo, bueno ¿No nos han dejado grabar lo que es la entrada de su quinta casa? que es tu máxima casa o no? No, esta no es la máxima casa, os llevaré a una mejor Pero bueno, ahora explícanos ¿Qué es esto, por favor? Aquí ponedme ¿Esto son todos coches de tu padre o tuyos? Todos son míos porque me los regaló para mi cumpleaños ah, que para A sí mí ni no padre, para mi cumpleaños me regaló una colonia. A mí como mucho me regalan una pelota de fútbol y ya está Pero bueno, vamos a ver auténticas locuras de aquí Porque ¿cuánto más o menos tienes en coches aquí? Tres o cuatro millones Tres o cuatro millones de euros, Nacar Cosa Oficialmente que en mi vida. somos pobres, la pobreza está aquí Bueno, pobres, vas a flipar con esto pues no, car, vamos vale. para adentro porque lo que estoy viendo ya es una auténtica locura. Bueno, tenemos este coche que la verdad es que no está nada, pero que nada mal. Pero qué dices, pobre, si este coche es una ruina, mira ese. Oh, oh, oh. Vale, no, no me quiero ni imaginar cuánto maldita mente puede valer este coche Pero es que fijaros las, solamente las llantas Que son de, ¿de, de qué es esto? Eh, pues son de, de litanio o algo así, ¿no? Mirad, frenos, es más grande literalmente que mi cabeza Este fue el primer coche que me dieron en Barcelona O sea que este coche fue De los primeros coches que tuviste, tú Sí Qué auténtica locura, es que simplemente quiero que os fijéis En el coche, es un maldito Ford Super mega ultra guapo Esta pobre 150 mil euros. 150 mil euros. Qué auténtica barbaridad. Hola qué, Hola, lo, lo, lo, lo. Hola, qué auténtica locura de coche, chaval. ¿Y esto qué era? Fibra de qué? De carbono, pobre. car, tío, no te enteras. Fibra de carbono. Yo qué sé, tío. Sí, yo, te mi te coche, dos, como mucho, lleva plástico, nada. tío. No. Y yo yo, yo qué sé, guau. estoy viendo? Por ahí, un Lamborghini, ¿qué? Un Lamborghini, Es Que no te enteras, pobre. Se me suena a mí de haberlo visto en algún TikTok o algo así. Que, que, que es nuevo eso. No pero se sé. acaba de salir. Este es una auténtica barbaridad. Y antes de ver absolutamente todas las locuras que tiene justamente aquí y elegir un coche para Martina, ¿no? Sí. Porque vamos a elegir un coche para Martina. Bueno, tú nos lo vas a regalar, por así decirlo. Yo lo único que pido a Maximus Squad es que reventéis el <risa> vídeo a suscripciones que es total pero que totalmente gratis. ¿Cuántos likes si en este vídeo? 150.000 150.000 likes por absolutamente toda esta auténtica locura que es totalmente gratis. Ya sabéis, vlog diarios absolutamente todos los días a las 8 y 40 hora española, sin fallar, sin fallar, sin payar, sin fallar. Sin payar, sin payar después de mi regreso a YouTube, así que vamos a seguir mirando coches y vamos a ver qué es lo que nos enseñas, ¿no, Iker? Sí A ver las locuras que tiene en el concesionario garaje de su casa Mira, este es un Porsche Mac oh. Macan GTS y me acaba de llegar hoy. Macan no, no GTS, no tiene, ¿y por qué no tiene matrícula? Porque se la ha sacado Y quiero recordar no. que leí por internet que este color es un color especial que solo fabrican para clientes exclusivos de Porsche No, no es que he entendido nada Color exclusivo, o sea, de este no hay ninguno No Creo que estoy flipando y estoy viendo coches muy, pero que muy, muy, muy guapos. Mira, pobre, este Lamborghini Muro le iría genial a Martina. No, si no llega ni a los pedales aquí, Martina. Sí, que la verdad es que no llega ni a los Yo pedales. Hola. Mira, pobre, mis tres colecciones de coche. O sea, ¿estos son tus tres máquinas favoritas? Sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué auténtica locura, eh! ¡Qué auténtica locura de coche! Escúchame la cara, a mí me flipa este, eh. Porque es como está, está como descapotado. Este es el coche de mis sueños. O sea, es que, es que mirad qué guapo, tío. O sea, está dentro, descapotado. ¿verdad? Rojo vive al máximo por dentro. Aquí tiene una de debois súper, pero que súper, súper guapo. O sea, es impresionante este cochazo. Es una locura, tío. Y mira, y mira por dentro, tío. Es que me gusta mucho, mucho, mucho, eh, por dentro. Está guapísimo en rojo. Es que es impresionante este coche, eh. eh a ver, Iker, este es. Yo creo que es le ideal para la más sin techo. Sí, a ver, no, mola un montón, eh, en plan de escape. Ah, tienes, ¿tienes otro, sin, otro techo? sin techo Sí, lo que este lo veo un poco demasiado, como muy grande para Martina Sí, ¿no? es que demasiado grande <risa> para Martina Yo creo que esto, la verdad es que a Martina, a ver, le gustaría, obviamente Pero no creo que le llegue, llegue, llegue a gustar del todo Porque ya te digo yo que el color blanco no es el color favorito de Martina Creo que Martina un día me dijo que a los coches le gustaban color gris, gris negro o algo así Sí, porque blanco... Blanco ah, es que se ensucia muy rápido Pues mira, ahí tengo uno gris más pequeñito sí, ver, ¿Y este? ¿Y este? es. oh, lo, lo, lo, Es un Ferrari, pero en blanco, mira esto este podría ser perfecto para Martina, ¿eh? ¿No las llaves? Sí. Vale, Vale, Nacar, escúchame que tiene las malditas. No que pobre. Vale, vale, no, perdón, vale perdón, perdón, sí, perdón. Oh, es espectacular, me parece. Qué guapo, ¿eh? Dios, qué auténtica barbaridad de coche. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mira, pobre, si ir a probarlo y, y ahora venir. Mm, Nácar, ver. ¿conduces tú esto? Eh, me da un poco de miedo, pero si me deja las llaves, yo si quieres lo llevo hasta casa o... Sí, para Martina. Ah, ah, para esto, Martina O sea, ¿le vas a arreglar este pedazo de coche a Martina? Sí Vale, y estoy ahora mismo flipando con el maldito cochazo Ay, yes, chaval Vale, y yes, esto, chaval. a ver, ¿cómo, cómo, cómo funciona exactamente? A ver. ¡Qué maravilloso de coche, chaval! ¡Eso es una locura! A ver, se mete aquí eh, a ver Ay, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ¡Qué guapo! ¡Qué bastante guapo! guapo. When I pull up in a zoom zoom Ooh nah, please don't make that call. Me don't want no cars, they ain't ready for the cars Ooh baby, on the track I'm going room, room. Try to catch me when I pull up in a zoom zoom Ooh boy, driving by the shore Looking for some more, and my Rari going raw you work, I heard about your resume Skirt, open up the sesame Solamente quiero que veáis cómo suena sin aceleraros, es una auténtica locura. Cuando acelere la calle, es que vais a flipar. Me da no rayas absolutamente nada Que estoy, como raya, ¿verdad? Pero... Estoy más nervioso que cuando iba al examen final de matemáticas ¿sabes? Como rayas hermano Vamos, vas a endeudarte el resto de tu vida con este coche sí, Ya lo estoy A ver cómo reacciona Martina Porque va a flipar Vale, salte Que voy a descapotarle Y vamos a ver cómo suena Bueno, la verdad es que tengo miedo, miedo, miedo, miedo A ver ¿qué es lo que pasa ¡Hola! ¡Qué guapo, no! Está guapísimo, tío. Ay, la auténtica barbaridad, chavales. A ver, ¿no? sale písale. De Martina, suscríbete al canal, dale un pedazo de like a ver cómo reacciona Martina, porque creo que este es uno de los vídeos más éticos del canal. Fijaros la auténtica locura de coche que nos acaban de regalar por la cara. Bueno, vamos a casita. Bueno chicos, ya estamos por la autopista, que se puede correr un poquito más, pero ya sabéis, siempre circulando con las normas de seguridad por delante Y vamos a darle un pequeño acelerón sin pasarnos de la velocidad, sobre todo, porque me da bastante, pero que bastante cosita, a ver 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Qué maldita locura de coche! Vale, vale, vale, vamos a ir frenando ya, que si no me paso de la velocidad, madre de Dios Mirad cómo suena escuchar, ¿eh? Cómo sopla, la verdad, está guapísimo este coche Estoy seguro de que Martina va a flipar Bueno, pues, Máximos squad estamos justamente Llegando a nuestra casa Que está justamente ahí, justamente con el coche no, no, no, no, no, no, no, no, Cómo suena, chaval ¡Qué locura, locura, qué locura y qué locura! Pues entonces, ahora hará falta Que venga Martina a reaccionar Al regalo de Iker, ¿no? Sí, la verdad que va a flipar, voy a decirle que baje Porque Martina va a flipar con este Pedazo de coche Yeah, we got no good Chavales, que locura, Martina va a flipar A ver pobre, antes de que venga Martina Si, si, Si quiere subir él si quiere subir él, si quiere subir él Esto no lo vas a tener en tu vida Bueno, posiblemente no lo tenga en mi vida Pero Martina, bueno, no, no, no, nunca digas nunca Efectivamente, Martina Va a salir ahora, Iker Y va a reaccionar a que le has regalado Este pedazo de cochazo. quédate aquí, ¿vale? No lo muevas, ¿vale? Te quedas ahí Tío, que es muy millonario, tiene mucho dinero a bandero, tío? Tío? No sé, bro, yo quiero tener ese coche, tío, está guapísimo. ¿sí? Bueno, entonces pues vamos a llamar a Martina. ¡Vamos, detenida ¡Detenida! ¡Detenida! ¡Venga, ¡Den chicos! ¡Al suelo! ¡Al ¡Al de la Martina, habitación! ¡Al suelo! Fuera de la habitación! ¿Qué? ¡Fuera de la habitación! ¡Abajo! Martina, tiene que irse a reaccionar a una cosita ¡Vale, pero espera que me cambie. ¡Órdenes de arriba, Martina! Salir, sí, que me cambio y voy! Eh, sí, vale. Eh, que no vale, me gusta vale, mucho vale, mi autochip, eh, eh, vale, bueno, pues, vale, pues, pues... delante de la policía, la verdad que... Con más flow, que mola... Con más flow, sí. chicas, pues sí. pueden... Perfecto con perfecto ¿Pero dónde me estás llevando? A ver, Martina, tenemos una cosa bastante, bastante, bastante importante que enseñarte y es que... Bueno, Iker, puedes hablar Hola, Martina ¿Qué? ¿Quién es? Eh, bueno, es eso es un.. Es un ¿Cómo sea Sergi? No, no, no, obviamente no, no, no es Sergi. Bueno, ya podemos pasar con lo que es lo importante, por favor. Martina, soy un niño millonario y te he regalado este coche. ¡Dios! ¡Es para mí! Martina, Martina Bueno, pues aquí me habéis perdido Martina, Ala. Martina, que es el coche de Iker, Iker no, no, me la ha regalado ¿Algo, algo que le tengas que decir a Martina Martina, ¿eres consciente que ahora mismo tienes un maldito coche? Si pisa el pedal me voy, eh, eh No, no Una si, si pisas el pedal, la verdad es que eh, si le pisas el pedal derecho Seguramente quiero que escuches cómo suena Dios limpa, eh Escuchando, ¡Flipa, listo, ¿eh? Y a Martina flipa, le queda bien el coche. la verdad. Nacar, ¿Sí? ¿dónde, ¿dónde guardamos este coche? Sí, pues, pues yo qué sé, lo irá a guardar a algún sitio por aquí. No sé, Exacto. lo voy a aparcar. No, lo vas a aparcar, no, lo aparco yo que es mi coche. A ver, Martina. Sí, Martina no puedes conducir. Pero... Bueno, pues nada, Martina, bájate del coche que Nacar va a ir a, a aparcarlo justamente por ahí. ¿Te gusta o Martina? Gracias. No, no, no. Oh, lo ¡Qué preferiría, Lo preferiría morado. Bueno, se puede poner no. una la ¡Rojo! What? Y que espero más sorpresitas tuyas para que un día vayamos de cita Me gusta mucho que me compres cosas Vale, pobrecita, aparcar mi coche que le preparo la cita a Martina Bueno, pues Maximo Squad, vamos a ir justamente acabando el vídeo por aquí Porque la verdad es que creo que ha sido una ausencia Ha sido una locura. Locura, creo locura, creo que ha sido locura, el vídeo más loco de este canal ¿eh? Estoy flipando, Maximo Squad. Muchísimas gracias, dale un pedazo a like, que al canal que es, total, porque es totalmente gratis Y como siempre digo, yo soy Artay, vive al máximo